Gracias, amado Carolina, Yerjan y amables televidentes. Miren, yo hoy precisamente la revista Brit eh, Boguet trae una portada interesante. La reina y el duque de Edimburgo, que celebran, y quiero que la pongan ahí, que celebran 73. Aniversario de boda. Yeah. En honor al hito, el palacio de Buckingham. Han lanzado una nueva imagen de la pareja real con el monarca de la foto llevando a, a broche de zafiro y diamante, Crisande Moore que llevaba en su luna de miel. La misma que ella llevaba cuando se casaron. Y están ahí viendo la revista en el Palacio de Buckingham. Oye, Esto el, es una leyenda, que cualquiera cree que eso, que ellos que ellos ya desaparecieron el, y están vivos. El tipo es un héroe mejor que Superman porque óyeme, <risa> aguantar una reina setenta y pico de años, porque no es solamente que por mujer, no, no es no, eso. No, no. Pues ya, aguantar una mujer de 70 y pico de años no es fácil. Bueno, pero sí. Pero se puede, eso, puede paliar. Sí. Pero agregarle que además de mujeres reina. Y no puede ser lo contrario. No, no, no. No, es que te es la reina. De, y esa es una mujer que ella, es la que decide, manda, el, al ejército, manda al ejército, manda al primer el ministro, ah, manda a su marido y manda a todo el mundo. No. Oye, el tipo es un héroe. Es un héroe. Y te voy a decir una cosa. Yo me ella quito inició el su... sombrero y si pudiera quitarme el cuero cabelludo también por ese caballero. Mira, eh, ella... Ha representado la corona por ser mujer en lo, en, lo, en lo que ha gravitado. Y sobre todo, señores, ella inició su reinado cuando, conjuntamente... Cuando de Winter, Winter, con Wintel con el presidente Winter, de los Estados Unidos. Cuando Churchill. Churchi. Este hombre está comiendo pan en el aire. <risa> <Por> ejemplo, <risa> no solamente de, de, de hablar, vive el hombre. Estoy, estoy es bebiéndome esto? una taza de chocolate. Pero yo no el pan ahí. Entonces... Uh -huh. ¿Tú sabes ah, tú qué? Exibi ah, okay. Si, okay. Quieren Pokemon, si quieren comprender, si quieren comprender. Mira, me están bocoteando los viernes. Mira, entonces quise traer esa foto para como emblematizar lo que es una historia de la humanidad. Del, del, del, de. Estos son ellos. Y, espérate. Ah. Esa segunda foto uh -huh. es para significar el parecido que tiene el actor que hoy eh, hace en la serie de Netflix, The Crown, The Crown. Okay. que para que ustedes comprendan, búsquenla, es okay. muy buena, yo la, la sigo, los inicios de la reina y el matrimonio. Y es la cara, hoy viéndolo aquí en la Página porque es la cara envejecida del actor, la cara del duque de Inderburgo. Edimburgo. De de Inder, y Edimburgo. Edimburgo. Edimburgo. Es decir, que me pareció interesante cómo ha logrado Netflix replicar en este actor y la reina, porque también ella tiene un gran parecido. Y que se esté dando esos detalles, incluso cuando vivía y dirigía el, el gobierno, Winston Churchill Eso es una leyenda. Y ellos eran jovencitos, porque el padre de la reina murió producto de un cáncer de pulmón, fumaba muchísimo, y tuvo que asumir ella. Y hasta entre... la fecha... La reina. Como la reina Isabel, ¿cuántos años tiene la reina Isabel? Es ella. es esta? No, bro. ¿Sí? ¿Eh? Esa que, de que le está hablando Isabel, la, sí. in, la, de segunda. Inglaterra. Mírala ahí. sabes no visto la foto. Sí, uh -huh. sí, sí, de, de Inglaterra. Sí. Entonces, quise ponerlo para traerlo al contexto y cómo se logra una, un símil en la interpretación de este artista y su rostro y ver al rostro del... del Duque, la verdad que lo lo colocaron espectacularmente. Señores, qué bueno que el éxito Paula haya comprometido ya al, en su visita a nuestro espacio la de ayudar a familias y comunidades muy deprimidas de acá. Y sabemos que en sus manos no será la de bufiarse en la política como sabemos que pasaba en tiempos anteriores, al punto de que parece ser que no encontraban otra manera. ¿Ustedes recuerdan los gatos que se regaron? ¿Ustedes recuerdan los gatos que tiró... Que tiró el eh, eh, gallo. Cállate, a, gallo a, cállate con en los barrios de, de la que, capital. De para y los peinados para, Navidad, para eh, Y después los peinados y los lo peinado lo, lo peinado y lo, y lo rolos. Un disparate. Eso era como gastar el dinero. No, no, no. Eh, Cualquierizar no, una institución. No encontraban qué hacer. Y eso yo tengo que criticarlo. Prostituir. La, verdad... la prostituía eh, ese caballero, la, la, esa institución. Sí. Sí. Pero no menos cierto es que en algún momento de la vida del país se debe llegar al punto de institucionalizar de forma tal que la duplicidad de funciones no sea la del de común, que era lo que decía Yarjan en un momento, y que yo lo sataricé un poquito eh, al decir, tú lo que quieres es... Que se, sea abolida eh, en términos de la que está proponiendo Farideh, porque ciertamente aquí hay muchas instituciones, pero no. Me parece que esta, con el sentido social que tiene, es más directa a la sostenibilidad y a la y aplacar un poquito las desigualdades que viven los barrios y las necesidades perentorias que muchas veces se pierden porque no son parte de un partido o... En el éxito, yo veo que no necesitarán presentar banderas. Sí, pero sino que a donde la, está la, necesidad, la, la cuestión es que cada institución que hace eh, funciones eh, duplicadas te la va a justificar en eso. En que aquella no llega y nosotros sí llegamos. Siempre pero, va a ser así. Pero sé que. Lo que los legisladores. Con el... Es sí. No, no, la Ajá, que... Con el barrilito es lo mismo Si tú por sí. ejemplo tienes a salud pública Que tiene que suplir a la gente por ejemplo de medicamentos Y de cuestiones de salud No puede haber otra institución haciendo lo mismo Porque se convierte en una, una duplicidad Y si tú vas a justificar uno va a tener que justificar a la... Entonces eso va a refrendar a sí. todas las demás Pues mira yo te voy a poner un caso más directo Que es el ciudadano que lo vive a diario uh -huh. Para tú tener agua tiene que auxiliarte De una cisterna y de una bombita ladrón Correcto, Correcto. Y se supone que el Estado te lo supe Tenemos una realidad es sí. fuerte, fuerte. Y para tú tener luz o energía, aunque tenemos 24 horas, tiene que tener un inversor o ahora los paneles para evitar el robo que desde el norte se planifica a diario y cada momento. A propósito de eso, hay con el perdón, el éxito nos daba la información de que el hogar de ancianos tiene una situación muy grave con el tema de la luz, de la energía mm. eléctrica, y ellos le van a lo resolver. Entonces, ¿cómo? No, no, ya lo mencionamos. Eh, ¿Tú te crees Qué que.? Perfecto, tú no que, crees que de... Ellos se comprometen lo a pongo en ¿Tú no? Por lo sí. que él dice. Entonces, tenemos a de norte. Entonces, ¿Tú no crees que de norte ha debido a instituciones de esta naturaleza ser la que le reestructure su sistema eléctrico para ellos mismos ofrecer un sistema o un servicio mejor? Pero no, no hay esa labor social. Hay una, una labor de reparto y una, y una peor que se tiene entidades como, como Protecon y no se tiene verdaderamente la defensa de los consumidores. Protecon de lo menos que hizo en esta pandemia que recibió las denuncias y resolvió ella que no lo dice la ley ni la norma que lo instaura que las soluciones de los altos costos que presentaban las, las, las facturas, la factura. ellos la socializaron con tu histórico de consumo y decidieron decir que estaba todo bien. Eso es un abuso y una falta de respeto. Es decir, que en algún momento nosotros tendremos que ver de una vez y por todas la institucionalización del país y donde la, el Estado social, democrático y de derecho verdaderamente aquí se cumpla. Y el ciudadano, para obtener servicios que ofrece el Estado, no tenga que comprarlo él o suplirlo él. Porque hasta la, insegu hasta la inseguridad te dice a ti que el que tiene con qué, tiene un guachimán. Bueno, gracias Francis Rodríguez por tu comentario. Bueno, nosotros vamos a ver qué nos dicen los amigos a través de la red.